Quiero agradecer y felicitar a Nestlé por la inversión que hizo en la provincia de Osorno. No es menor eh, lo que ha hecho, una inversión de 100 millones de dólares en una nueva planta eh, lechera para la provincia de Osorno. Esto es una inversión que no se había visto hace mucho tiempo, ya quizás décadas, y lógicamente esto va a traer desarrollo y empleo para la provincia. La verdad es que como gobierno... Eh, estamos contentos porque es lo que queremos, eh, el crecimiento económico, el empleo que generan las empresas privadas, generan este tipo de posibilidades de que la gente tenga un mejor trabajo, mejor remuneraciones y lógicamente es que lo, lo que nosotros buscamos como gobierno. Y es por eso que quiero agradecer a Nestlé, a, a Lorenzo Chavalo eh, por todo lo que hemos hecho con la finalidad de que esto sea realidad, no es fácil, pero lo hemos logrado. Al señor Herb, en Suiza, quiero también agradecerle por todo lo que implica, desde allá tan lejos, eh, decidir algo tan difícil, eh, que es dónde colocar una planta. Eh, señor Herb, no se preocupe, no se equivocó, aquí en la provincia de Ozone no tenemos la capacidad para generar eh, la producción que ustedes necesitan.